Muy buenas Pues como ayer tuvimos una sesión de dudas en las que la gente fue entrando poco a poco y nos repetimos mucho en lugar de pasaros la grabación he decidido que era más fácil contaros en un vídeo cuáles son las dudas generales La primera es ¿Estas ofertas son para mí? Si estás viendo esto, es que son para ti Todas, con una única excepción El alumni, que solo es para nuestros alumnos alumnos de nuestros programas Dos, el taller presencial y la gala de celebración. ¿Cuándo son las fechas? Bueno, finalmente, por motivos que no me voy a extender para que este vídeo quepa en WhatsApp, se van a hacer separados. La gala de celebración será el sábado 25 de junio en Madrid y te iremos informando sobre ella en breve. Y el taller presencial por streaming, transformarte, será los días viernes 23 y sábado 24 de septiembre. Así tienes tiempo de organizarte y estar allí seguro. Y por último... Para los alumni, las ventajas de descuento en talleres que se ofrecen en, los, en ambos alumnis también se aplican a estas ofertas. Así que no creo que haga falta que te diga más. Si te vas a apuntar a dos cosas, pues yo empezaría por aquí, ¿vale? Pues nada más, aquí debajo tienes el enlace para ver todas las ofertas. Me encantará verte en cualquiera de nuestros cursos, sobre todo en el presencial y en el alumni me encantaría que estuvieras si es que eres alguno de nuestros programas. Muchas gracias. Chao.